La Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación surge en el Poder Judicial por múltiples razones. Se las resumo brevemente. Eh, nuestra Secretaría, nuestro trabajo en materia de género empezó aproximadamente en el 2015 en Chile, pero la realidad regional era muy distinta desde el año 2000, con mayor énfasis desde el 2008, en los poderes judiciales de la región ya se estaba... Eh, inaugurando oficinas de género, eh, implementando políticas, presupuestos, etc. Todo esto a raíz, se, y, y por eso ese año se enfatizó del caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Campo Algodonero, conocido como Campo Algodonero, que reveló la necesidad, y la Corte hizo mucho énfasis en eso, la necesidad de eh, que los poderes judiciales, los operadores judiciales en general, policías, Ministerio Público, Defensorías y, y por supuesto los poderes judiciales conocieran. La, la, la discriminación de género que es social, digamos, la que existe en la sociedad para que no perpetuaran esta desigualdad en los procedimientos judiciales. Entonces, había mucho trabajo ya en la región, por supuesto están las recomendaciones de los organismos internacionales, además de los casos en, en esa materia, y además en Chile se empezó a articular también eh, la creación del Servicio Nacional de la Mujer y la Queda de Género, la aprobación del Ministerio, interiormente en el Poder Judicial se empezaron a agrupar eh, mujeres juezas que administran la justicia a levantar estas temáticas, se pidió la Organización de Magistradas Chilenas en 2014, por ahí, entonces fueron una serie de factores y el más, eh, el, como que el que gatilló este tema fue que eh, a nivel de la cumbre judicial iberoamericana que agrupa los poderes judiciales de la región, se, se formó una comisión, Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, y en, en, en esa oportunidad la cumbre, la asamblea plenaria se hizo aquí en Santiago de Chile, y ahí se formó la Comisión de Género. Entonces Chile pasó a formar parte de esta comisión y el Poder Judicial entonces tuvo que organizarse para esta participación y se designó una ministra encargada de los asuntos de género por primera vez, porque antes había una ministra en temas de género y familia, y se separó esta función y se, se nombró una ministra encargada de los asuntos de género. Entonces ahí se empezó como a trabajar con, con mayor seriedad en este tema. Eh, posteriormente, se, bueno, una de las primeras acciones que realizó la ministra fue un diagnóstico de la igualdad, de, de la perspectiva de género en la percepción de quienes forman parte del poder judicial. Y, y ese diagnóstico reveló una serie de resultados, que por ejemplo que la gente percibía que había discriminación tanto en, en los espacios laborales como en el acceso a la justicia de las personas, que, que una de cada diez personas manifestó haber esper, experimentado o presenciado acoso sexual en la institución, lo que es una um, fue un resultado cuantitativo que le dio como sustento a una percepción que había al interior de la institución, o sea, a muchas mujeres les había sucedido esto en diversos espacios, entonces, como que lo sustentó, y una serie de otras cosas más, como las brechas en capacitación, otras. Cosas. entonces se hizo evidente la necesidad de que había que trabajar en esta manera. Con estos resultados, la ministra encargada del asunto de género fue al pleno de la Corte Suprema y ahí se decidió crear una estructura permanente y se creó esta secretaría. Eso se aprobó en el 2016 y nosotros empezamos a funcionar el año 2017 aproximadamente. Había un compromiso institucional, claro, o sea, hubo una aprobación de la más alta autoridad de crear esta estructura permanente y de, y de trabajar en temas de género. Y nos aprobaron en el 2016, pero recién empezamos a funcionar en el 2017. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Empieza... Eh, la, la propuesta de estructura que presentó la ministra tenía ciertos eh, parámetros, por ejemplo, consideraba una unidad pequeña, estratégica, cinco personas, cuatro personas inicialmente, y esas personas tenían que tener un, un, un alto grado profesional. ¿Por qué? Porque se necesita experticia en materia de género y derechos humanos, y se necesita un cierto nivel para crear una unidad estratégica, entonces no eran eh, sueldos eh, bajos, digamos, eran profesionales de un nivel elevado, no, no, no, de prim, no junior, sino que un poquito más. Eso ya empieza, cuando ya empiezan a darnos el presupuesto, a ver qué, qué podía hacer, empiezan los cuestionamientos, pero por qué, pero por qué esos grados, y había que entrar a explicarse. Además, la, al ser una línea estratégica, fue concebida también con, con una necesidad de efectuar acciones de difusión, sensibilización, videos, etcétera, etcétera. Entonces, además de la experticia profesional en jurídica y de realizar estudios e investigaciones con una socióloga, se requería eh, un diseñador que elaborara una página web, que elaborara campañas, que pudiera ser contraparte en, en ese tipo de cosas, etcétera, que generara, generara. Y eso también se cuestionaba, pero ¿para qué estamos en un Poder Judicial? Esto es una institución no jurídica, lo, nuestro rol es administrar justicia. Hubo, hubo muchas, muchas explicaciones que, que tener que dar, pero lo fundamental en esa instancia, en todo caso, fue tener muy clara la estructura propuesta y los objetivos que se querían cumplir con esa estructura. Y también, como dije, todo esto venía de una, un aprendizaje desde los otros poderes judiciales, ¿ah? como, como señalé. Ya se venía hace bastante tiempo en países como Costa Rica, como México, Argentina. Nosotros tuvimos eh, conversaciones directas con varios de esos países como para conocer su experiencia y la forma en que estaban trabajando. Entonces, teníamos mucho sustento para nuestra, nuestra propuesta. Y eh, eso sí, eh, y bueno, y explicando, aplicando se fueron eh, dando los, los, los pasos como para obtenerlo. Luego, diría yo más en el proceso concursal, Ahí, claro, hay algunas inercias institucionales, no se, no se entendía mucho qué tipo de profesionales requeríamos, entonces también eso fue un tema, pero, pero, pero absolutamente salvable. Y eh, lo que nos faltó, yo diría que fue una de nuestras mayores dificultades en los primeros dos años, no visibilizamos la necesidad de tener un apoyo administrativo permanente. Entonces, eso genera problemas de funcionamiento iniciales de la oficina que ahora hemos, hemos resuelto. Yo diría que eso es, es básicamente, pero habiendo este compromiso institucional de la más alta autoridad por, la, por, la, por el fundamento de la creación de la oficina, digamos, que fue fundamentado a través del estudio y de la realidad eh, de pero América no tuvimos trabas eh, insalvables, sino que es un proceso de... En el proceso de generación, digamos, eh, lo, lo logramos, claro, con demora, pero, pero lo logramos. ¿no? Yo creo que después surgieron otra, otras dificultades sobre la práctica. Yo diría que una vez Generada la, la, la secretaría, los profesionales trabajando en términos de infraestructura, eso tuvimos muchas facilidades, ningún problema, una unidad pequeña, y al ser de la Corte Suprema además tenemos facilidades para eso, no, no hay ningún problema. Pero luego es darse a conocer, ¿ah? dar a conocer los objetivos, es una unidad estratégica, siempre fue planteada así, jamás íbamos nosotros a ponernos a suplir las funciones de recursos humanos o de, de la dirección de comunicaciones o de las instancias que tienen a su cargo la capacitación, no, ese no es nuestro rol, no, no es hacer esas, esas funciones, sino que transversalizar la perspectiva de género Entonces ahí se requiere mucha estrategia de, de contacto, de conocimiento de la institución, se requiere mucha paciencia y mucha firmeza. Eso está dado bastante por, por el apoyo de la autoridad, pero por la excelencia en el trabajo un poco. Hay que demostrar que lo que tú estás haciendo es de excelente nivel, es, muy relevante para la institución y soluciona problemas concretos. Y eso es, es mucho de visibilizar. Como, como dije inicialmente, nosotros empezamos a funcionar en 2017, y ahí, si se recuerdan, todavía no se había producido el 2018, que fue el año en que esto, esto de la igualdad de género y, la, y el, el, la, la educación no sexista, y el acoso sexual en las aulas, ¿eh? explotó, digamos, en Chile y, y a nivel internacional con el movimiento Michu y otros. Entonces, fue muy interesante como después de ese año 2018, o durante el 2018 donde estaba toda esta efervescencia, nosotros, yo recibí, no me acuerdo, un llamado de una autoridad interna para, que decir, para decirme, por favor, explícame lo que está pasando. Y, y esa fue la primera vez que manifestó un interés en el trabajo que nosotros estábamos realizando. Entonces, eh, fue, muy, fue muy bueno estar posicionadas como ya estábamos en ese momento en la institución, porque teníamos respuestas, teníamos estrategias, teníamos caminos y fuimos capaces de irlo eh, eh, desarrollando. Lo mismo nos está ocurriendo un poco ahora con el tema que ha habido en la discusión constitucional incorporar la perspectiva de género, independientemente de que nosotros no, como Poder Judicial no, tenemos, no podemos tener una postura frente a lo que está haciendo. Todavía la, la Convención Constitucional, sí como, como Secretaría, como Poder judicial hemos desarrollado herramientas que explican qué es la perspectiva de género en la Administración de Justicia, hemos generado herramientas para ver cómo incorporar esta perspectiva, tenemos desarrollados espacios de capacitación, etc. entonces también eh, cuando nos vienen ahora a decir, oiga, ¿qué es esto? Mire, usted puede interesarse, puede conocer, puede eh, observarlo desde, desde las los herramientas que hemos eh, desarrollado, y ahí volviendo porque me fui de, de, de la idea, pero volviendo a esto de la, de la cultura, nosotros si bien hay un compromiso institucional muy fuerte, todavía nos cuesta llegar mucho a todas las personas que integran la institución, todavía hay mucha gente en el poder judicial que no conoce que existe la secretaría, que no conoce los instrumentos que tenemos, que, que manifiesta una cierta resistencia a estos temas previo a conocerlos, ¿eh? hay toda una cosa con que también se ha visto ahora en la discusión constitucional, de que esto sería a favor de las mujeres, en desmedro de los hombres, de que esto sería eh, una cuestión que, que es activismo, y es todo lo contrario. ¿sí? Entonces, si, si hay esa resistencia para entrar a estos temas, no los podemos dar a conocer. ¿sí? Entonces, por ahí tenemos todavía... Eh, eh, eh, eh, que diversificar estrategias. Siempre hemos tenido esta discusión de que si hay que obligar a las personas a participar de las capacitaciones o hacer estas cosas, o hay que eh, entrar con las personas de una manera en que les podamos explicar la relevancia de que incorporen en su conocimiento, en su práctica, eh, la, la perspectiva de género, porque es relevante para ejercer su función adecuadamente. Entonces, estamos ahí en esa tensión. Yo diría que esos son como los principales temas, pero todavía nos encontramos con gente que, nos dice, que no tiene idea, digamos, que hay una política, que hay un compromiso, etc. Pese a que todavía hay gente que no nos conoce, que no conoce la temática, eh, ha habido una... O sea, lo, lo, el principal avance ha sido el compromiso institucional, y eso ha sido muy concreto. ¿eh? Yo dije, hoy día tenemos una ministra encargada de los asuntos de género y una secretaría, pero además, en el 2019 la estructura se fortaleció con, con un consejo consultivo de igualdad de género y discriminación en el que participan las asociaciones gremiales, entonces, es como una oreja de, de, de por dónde tenemos que ir a nivel nacional, y además hay comités de género a nivel local. En cada corte de apelaciones hay un ministro ministra encargado de, de los temas de género y también participan las asociaciones gremiales regionales y gente de la corporación. Entonces, tenemos, tenemos una estructura eh, eh, institucional muy robusta, muy firme, que nos permite reaccionar y, y, y, y que está ahora dando sus frutos respecto de la llegada. ¿eh? Entonces, eso es un avance significativo, o sea, un antes y un después. También el hecho de que tengamos una política, un, un compromiso institucional, a que dice concretamente que la misión es incorporar la perspectiva de género en todo el quehacer juicio O sea, tenemos todo ese acervo muy, muy bien estructurado, muy, muy construido. Eh, eso por una parte. Pese a ello, subsisten estas brechas que yo señalaba, sobre todo por desconocimiento y, y ciertas resistencias. Además, te, hemos desarrollado una serie de herramientas muy interesantes y muy valoradas, todas las que tienen que ver con el acceso a la, con la administración de justicia, por ejemplo, ya dije, de bueno, las prácticas, pero ahora estamos haciendo un repositorio de sentencia, entonces estamos visibilizando lo que los jueces y juezas están haciendo al resolver los casos. Y eso yo diría que es, es el cambio sustancial. Yo no, yo no creo que ese cambio venga meramente del trabajo que como de secretaría hemos desarrollado, sino que por el... Por el interés y el cumplimiento del, del marco normativo internacional que, el, que los mismos jueces y juezas que incorporado, pero se ha masivizado un poco más. O sea, hay, hay más jueces y juezas interesados e interesadas en. Por, pero desde la práctica, porque en los casos que resuelven se ven frente a preguntas para las que no tienen tan claramente una respuesta, porque hay un tema de discriminación de género involucrado que requiere una mirada distinta. Y eso yo diría que es lo más fundamental. Y, y el hecho de tener herramientas como para poder prestarles apoyo. Nosotros todo lo tenemos publicado en la página web, por ejemplo. O sea, cualquiera puede acceder a la información que requiera. ¿Ah? Entonces, eso yo diría que es significativo. Y, y, lo, y otra cuestión que me interesa mucho destacar, nosotros desde, el día, desde antes que existiera la, casi la secretaría, <ríe> comenzamos a trabajar en, en el abordaje del acoso sexual. Dije inicialmente los resultados del estudio, revelaron que una de cada diez personas había experimentado casos y reveló una realidad institucional muy dura, ¿eh? que no es distinta a la realidad cultural del país ni a la de otros espacios, pero eh, estaba muy naturalizada en la institución. Entonces, nosotros hemos desarrollado opciones muy concretas, una campaña de casos de acoso, para generar discusión en temáticas específicas, visibilizar, capacitación, tenemos un procedimiento nuevo para atender este tipo de casos. O sea, también hemos avanzado institucionalmente, pero nos falta mucho más avanzar en el cambio cultural, como, como en todas las esferas, para que estas situaciones no se produzcan. Pero al menos hoy día, si con, con tranquilidad podemos decir tenemos un procedimiento, tenemos una, un, una estructura de apoyo psicológico, tanto a la instrucción como a las denunciantes, y tenemos, por supuesto, que seguir avanzando en este tema. Pero eso por lo menos lo abordamos, ¿ah? y yo creo que eso marca también una diferencia significativa previo a la existencia de la, de la Secretaría y de la normativa que, promovimos a aprobar. Lo primero que quiero señalar es que es necesario. La institución por sí sola no va a enfocarse con la necesidad que se requiere de enfocarse en estos temas. Uno no puede tener otras funciones y asumir estas porque son de partida muy, muchas, mucho lo que hay que hacer en estas temáticas. Actualmente quizás en 20 años más no sea tan necesario, digamos, porque cambie la cultura social, pero ahora hay, que, hay mucho que investigar, hay mucho que estudiar, hay mucho que, que saber todavía es una de las funciones de esta Secretaría, levantar información, levantar datos. ¿Ah? Hay, hay, hay, no sé si esto ocurrirá o uno y día, pero eh, hace unos 10 años todavía tú podías encontrar datos que no estaban desagregados por sexos es como in, inconcebible actualmente, pero hay realidades en las que ello ocurre, entonces todavía hay mucho, que, mucho trabajo que hacer, mucho que explicar entonces, de partida de eso, y lo otro es que se requiere cierto nivel de conocimiento técnico y de experticia, ¿eh? sobre todo en materia de género, derechos humanos, en materia de investigación. Yo creo que ahí eh, eh, llamo como a que el, la, las unidades que se formen tienen que ser permanentes, tienen que ser eh, de un alto nivel profesional y tienen que apoyadas por la autoridad, o sea, tiene que haber un compromiso de la autoridad de avanzar en estos temas para facilitar este trabajo, porque tampoco es algo que les vaya a interesar a todo el mundo, hay, hay mucho que convencer, hay mucho que explicar, hay, es, es un poco un trabajo de remecer eh, estructuras culturales, que no es fácil, o sea, un poco todos lo hemos vivido y y, cultura, y la sociedad nos está acompañando ahora más en este proceso, pero cuesta remover muchas cosas, incluso en... en en cuestiones tan naturalizadas, en actitudes tan naturalizadas, que, que no se entienden que podrían constituir acoso u otras cosas, eso, eso sucede. Un poco enfatizar eso y la necesidad de demostrar, o sea, nosotros como funcionamos bastante así, visibilizamos una necesidad, pero la visibilizamos con datos, hacemos estudios cuantitativos o cualitativos, eh, comparados, y decimos, oiga, mire, aquí hay un espacio eh, en que es necesario avanzar, en que la mirada tendría que ser distinta, ¿eh? es como muchas acciones con temas Y por último, y aquí es, es en lo que yo creo y en lo que nos estamos enfocando ahora actualmente, hay que difundir, pero, pero por todas las vías posibles, hay que tratar de llegar a las personas por todas las vías posibles y, y, y eh, darle la tranquilidad para poder enfrentarse a estos temas con la, con la capacidad reflexiva que ellos requieren. No es una cuestión tan automática. ¿no? Eh, eh. En algunas personas requiere un cambio, sobre todo en personas que vienen de una cultura más tradicional. Eso, yo, dir... yo me gustaría como enfatizar.